comienza el señor eh, Muñoz. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, yo también lamento, como han hecho otros compañeros que me han predecido en la palabra, el inicio de cualquier, de cualquier guerra. Eh, guerras que eh, inician señores, con mucho dinero, que lucran a determinadas personas y organizaciones y que los eh, más pobres, la gente más humilde, al final, son los que realmente ponen los muertos. Mi más absoluto rechazo. Igual que mi más absoluto rechazo al tono racista, sobre todo con los pobres, que tiene la moción que presenta vos hoy aquí en Leganés. Claro, es complicado eh, debatir con ustedes cuando diputados de su organización, de vos, en concreto el señor Fra eh, Francisco José Contreras, dice que no vale solo contener el DNI para ser español, no vale solo contener un papel para ser español. Entonces, no sé. ¿A cuántas eh, generaciones se retrotrae usted para hablar de inmigrantes? Tampoco sé si lo que pretende en el fondo esta moción es afear el, el trabajo de la policía. La Guardia Civil y Leganés. la verdad, es que, salvo cuestiones de tráfico, creo que tiene pocas competencias. Vamos, no sé si tiene eh, como objeto su moción recriminar a las fuerzas y cuerpos de seguridad que no hacen bien su trabajo. Lo que sí que sé es que, como decía, tiene un tinte racista que realmente es insoportable, sobre todo en estos momentos, porque siquiera los datos de criminalidad avalan su, su, su propuesta. En el Estado español ha, ha bajado y el Leganés es de los, que, de los que mejora con respecto a otros municipios. No digo que sea perfecta la situación de seguridad del ayuntamiento legal, Les digo que mejora. Y yo, al menos, no detecto grandes problemas de convivencia en… Nuestra ciudad, Leganés, es una ciudad segura y además es la que convivimos bastante bien, ciudadanos y ciudadanas, en todos y cada uno de nuestros barrios. Eh, por lo tanto, no entiendo muy bien esta moción. Tampoco entiendo muy, muy bien su obsesión con los inmigrantes. Verá, eh, nuestra seguridad social. Eh, Sigue existiendo, entre otras cosas, porque vinieron millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes a trabajar a nuestro país. Muchos cotizaron durante muchos años, no llegaron al mínimo y, o sea, no van a tener derecho a pensión, pero, sin embargo, han cotizado aquí, en nuestro país. Y han contribuido a generar riqueza que disfrutamos eh, los ciudadanos y las ciudadanas de hoy que necesitan, que, que se han ganado una, una pensión. Por lo tanto, no entiendo muy bien qué pretende esta moción. Desde luego, y con esto acabo. cabo, eh, lo que sí que creo es que llenar de calumnias este pleno municipal, como las que usted plasma en este papel, no contribuye a la convivencia y lo único que hace es separar a los españoles. Gracias más intervenciones, señora Car...